Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is 52 for advanced speakers, and this is a suggestion that comes from Ed Shields. Hola Ed. Hola. And Ed is asking us about bringing oh, up... Ed Shields. Ed Shields. Sonaba como Edge SHIELDS. Ed Shields. Ed, Ed Shields. Ed Shields. <laughs> Wouldn't make any difference. It could it could be called Edge and it would sound no different. I was like, oh, what a name, Edge. <laughs> Nice. I'm on edge. He might think about changing his name now, Yeah. Right? yeah. Ed, ed, call you? Edge. Call me Edge, but not hedge. <laughs> no. Because that's how they say <laughs> not Edge ed. in ed. The, in London. they've got Edge. I've got an Edge. Yeah. I've got what? I've got an Edge. What does in that? In London. And yeah. It's, it's a hedge. The hedge. Yeah. yeah it's, it's a not, hedge. No, no, no, it's not an Edge. Course, no, yeah. no. Okay. <laughs> uh, okay. <An> edge. Edge. <laughs> edge. Ed. <laughs> ed. <laughs> so you've got. got Ed is asking. We always about have to mess up everyone's, <laughs> everyone's name. <laughs> everyone's name, yeah. It's incredible. Ed wants us to talk about um, bringing up bilingual children. He's got some examples. Uh, he lives in okay. Ireland, okay? Bueno, entonces, nos vemos en la segunda parte. Bueno, Cintia, dice Ed, Ed ¿vale? Sí. Tengo unos amigos polacos aquí en Irlanda, del norte, y tienen niños que hablan inglés en la escuela y con sus amigos. Eh, hablan con un acento irlandés. Uh -huh. Mis amigos uh -huh. polacos me dicen que ha sido bastante difícil animarlos a que hablen en polaco. Polaco. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también conozco a otros amigos. Ella viene de Argentina. Eh, eh, tienen un niño de unos 7 años y tampoco quiere hablar en español. ¿vale? Eh, yo pensaba que los niños aprend aprenden las dos lenguas de una manera natural, uh -huh. ¿sí? Pero parece que no. Vale, entonces... Hablar de lo que hacemos Solamente podemos hablar de lo que hacemos nosotros ¿no? Eso lo he escuchado antes Porque Esto es en español, ¿verdad? Hablamos en Ajá. español, vale Porque el... Los hijos de Es que esto tiene A ver, tiene aquí familia Vale, los hijos De la cuñada De mi cuñada Ah ¿Sí? Uh -huh. O sea Sí, los hijos de la cuñada, de mi cuñada. ¿Hablas o sea, de la, los hijos de María? Sí. Ajá. Ella es de Guatemala, pero ella vive en, en Escocia. Y su marido es escocés. Bueno, uh -huh. no, no es escocés, pero viven en Escocia. Es esco no, es no, es de Londres. Él. Vale, pero viven en Escocia. Entonces, eh, la mayoría de sus hijos, creo que son cinco, uh -huh. tres de ellos se han criado en Escocia. Y eh, los otros dos sí nacieron en Guatemala, y estuvieron unos años en Guatemala, y luego se fueron a, a Escocia, pero ya tenían como 6 años, 7 años, o así, ¿no? Entonces ya estaban acostumbrados a hablar español. Uh -huh. Cuando los vemos, mmm, las dos mayores sí hablan un poco más español, uh -huh. pero los pequeños... Bueno, pequeños Que ya no son tan pequeños Pero los los tres últimos No hablan apenas nada O sea, si les hablas en español Quizá entiendan uh -huh. Entienden más que otra persona Que no está expuesta al español, por supuesto Pero no se saben comunicar Porque una una de sus hijas Estuvo en casa con nosotros Una semana o así uh -huh. Carmen, Carmen Porque es que es muy gracioso Porque se llama Carmen Tiene... O sea, su aspecto es de latinoamericana, ¿vale? Pero no habla español. Entonces, cuando estaba aquí en España, todo el mundo hablaba, hablaba con ella en español y parecía, claro, es que parecía latinoamericana, pero no hablaba español y es muy extraño. Eh, y es porque, me lo decía María, que los niños están en el colegio hablando en, en inglés sus amigos son ingleses, bueno, ingleses no, perdón, son escoceses, pero hablan uh -huh. en inglés uh -huh. y el incentivo es pues, sus amigos, ¿no? Y hablar español en casa es como, sí, pero no quiero porque todo el mundo habla inglés, ¿no? Uh -huh. Y quiero formar parte del grupo. Es un poco así, sí. ¿verdad? Sí, sí, en nuestro caso es un poco diferente. Porque los dos niños eh, están en casa todo el rato, sí. con nosotros, pero desde el principio he hablado con ellos en inglés, sí. y sin, sin faltar, ¿eh? y Cintia en español, sí. entonces ahora lo que, lo que pasa en nuestra casa, si mi hijo quiere hablar conmigo, eh, me habla en inglés. Sí. Eh, bueno, los dos. Y también, ah, el pequeño ya empieza, y, y cuando me está hablando me habla en inglés. Si puede, y, y sí. él mezcla de, de, de momento, ¿no? Pero, y cuando hablan con su madre, hablan en español, y su madre siempre habla en español con ellos. Entonces es como, eh, si, por ejemplo, ¿qué pasa si, si hablas con Sebastián en inglés? Mm, no le gusta. No. no Y tampoco y si hablo Ah, me dice en... ¿Por qué me estás hablando en inglés? Sí Y me, me, me, me dice la sí, misma no, cosa No, no le gusta nada ¿Por qué me estás hablando en español? Entonces, sí. él, él ha... a, veces, a veces hablo con él en inglés Si estamos en público Y tengo que decirle algo como como rep reprimand, ¿no? De, reprimand, re sí. Es decir, shut up, don't sedas o algo así. Entonces se lo digo en inglés para que nadie se lo entienda, pero él empieza. Sí. ¿Por qué me hablas en inglés? <risa> y me deja fatal. No, pero delante. el otro día te estaba hablando en inglés. Eh, para, sí, pero para el otro día algo... él me contó algo en inglés porque no quería decirlo en español. Ajá. Pero dicho esto, es muy interesante porque, a ver, eh, mi hijo pequeño ha nacido en España. Pero mi hijo mayor nació en Inglaterra Y aunque mi hijo mayor Solo ha pasado Tres años y medio Casi cuatro En, en Inglaterra Él tiene como base de, de, de lengua En su cerebro el inglés uh -huh. Y del inglés Es como que el inglés su, su cerebro está Está formado Como un inglés Y entonces se equivoca al hablar en español, porque hace a veces estructuras inglesas, sí. pero no se equivoca en inglés con estructuras españolas. No. Apenas, nunca. No, no. Entonces, se suele equivocar en español, no sé, a lo mejor dice eh, esta mañana me estaba explicando algo de los átomos o de los protones. Y me dijo, mamá, protones, bla bla, bla. y dije, los protones, uh -huh, uh -huh. pero porque en inglés diríais sí. directamente. Y, y antes, ahora no, pero cuando era más joven, decía, eh, vamos a ir a los yayos casa. A los así ah, es verdad, a los yayos casa. O decía, ¿qué es esto para?, Ajá. y yo no, ¿para qué es esto?, ¿Vale? entonces, sí. y solo ha estado en Inglaterra viviendo, no, no, no llegó a cuatro años. Pero, obviamente, el estar allí, con todo el mundo hablando en inglés, eh, ir a los clubs con niños en inglés, sí. todo eso... Y yo era la única persona que hablaba en español. Entonces, es como que su cerebro se adaptaba, ¿no? Al entorno de, vale, esto es entorno inglés. Uh -huh. Uh -huh. En cambio, el pequeño, que, es, que ha nacido aquí en España, y la única interacción en inglés es con su padre, sí. él tiene de base el español. Y favorece el español al inglés, porque está aquí y usa el español muchísimo más que el inglés. Uh -huh. Pero, o sea, que el entorno afecta también a cómo los niños, al idioma que los niños eligen y también como que el cerebro se moldea de esa manera. Sí. ¿Sabes? Aunque uh -huh. sus padres quizá sean polacos y hablen con él en polaco en casa, el resto del tiempo, todo el día, está hablando en inglés. Entonces, sí. su cerebro como que empieza a hacer las conexiones mm. en inglés. Mm -hmm. Mm -hmm. Es, es mi, mi opinión. Claro, ¿eh? Pero sí. es por lo que yo he visto en, en mi caso. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, eh, unos extranjeros viviendo en Inglaterra en casa tienen que hablar su idioma. Claro, sí, sí, y sí. Y fuera, inglés. Pero sí. en, en casa, su idioma. Sí. Si no, se pierde. Por supuesto. Eh, eh, muchos polacos eh, eh, han tenido un problema. Porque han nacido sus hijos en Inglaterra, hablan inglés y no eh, polaco, y luego han tenido que volver a su país. Claro. Y los niños no, no tenían eh, claro. el idioma. Eso ¿no? es una pena tremenda, ¿eh? Sí. Yo, sí, sí. yo pienso que lo mejor que se puede hacer es que tus hijos hablen el idioma del país en el que estén, en este caso en inglés, pero definitivamente con tu hijo todo el rato tú en tu idioma natal. Sí. Sí. todo el rato y sí. aunque te hable en inglés tú respondes en, en polaco en este caso o yo en uh -huh. español uh -huh. ¿sabes? Eh, y que tenga mucha comunicación aunque sea por Zoom o por teléfono o como sea Skype o Telegram WhatsApp lo que sea con familia y que hable en polaco que uh -huh. tenga que comunicarse en polaco sí sí es muy importante sí y, y aunque obviamente la balanza no va a estar al 50% pero bueno aunque sea un 30-70 sí pues un 30 que tienen en polaco, ¿sabes? Y claro, en el futuro las posibilidades para un, un niño bilingüe tienen mucho. Claro, no, claro. Más posibilidades claro. de coger un trabajo, de trabajar entre los dos países. Claro. Y el polaco es un idioma muy importante en, en, en Inglaterra el Reino ahora, Unido. Ahora, ¿sí? Sí. sí, sí, sí. Pues muy bien, Cintia. Muchas gracias. Y gracias Edge, Edge, Ed, Ed. por eh, la pregunta. Uh, and now a word from our sponsors. Coming up soon. Coming up soon. Coming up soon. Cynthia is <laughs> going to be embarking on... In her, a computer near you. <laughs> in a computer near you. Cynthia's going to be embarking on her third uh, book club. Yes. Which book is it this time, Cynthia? Uh, Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Oh, it's Spanish, yes? Sp uh, it's Spanish. Spanish book. Yeah. Okay. And... Um, Is there, is the, I, I, I didn't pick this book um, People that did their book club The previous book clubs Voted And we had options That they picked And they, they selected this one um, mm. By voting So okay. I didn't choose it They, they chose it okay. So we're doing the book they want So more or less When do you think it might happen Like roughly And how many weeks Do you think it'll be um, I'm I'm currently working on it um so it's nowhere near finished but i think probably november uh this year so 2021 mm -hmm. uh roughly november but i'm i'm not sure um and it'll be about uh four or five weeks okay this course okay yeah okay so uh, and cynthia has people who've who've been who've done both of the other book clubs and yes. want to continue yeah yes. so i think it's yes it's it you'll find it very valuable because it, it's all about not just reading the book but it's about breaking it down bit by bit and looking at the grammar that comes up in the book isn't it it's, a, it's quite an involved process that you get in into with the grammar well yeah? what i try to do is i try to well I, i read the book and then i try to pick out things that would be very interesting for the students or things that stand out or Like expressions or structures mm -hmm. or anything that I think this would be worth mentioning for the students mm. uh, or something that I know that students would find difficult. Yeah. So I go through that. So it's uh, partially uh, a video and then partially um, text every week. Uh huh. Okay. Okay then. So there you are. If you're interested, watch this space. We'll keep you informed, obviously, yes. as, as it comes yes. up. Bueno, entonces, muchísimas gracias por pasar un ratito con nosotros. Eh, seguid con las sugerencias, ¿eh? Nos ayudan mucho. Y nos vemos. Bueno, de hecho, nos vamos. Y nos vemos. Me la <risa> has quitado muy mal, pero bueno, nos vemos. Hasta luego, adiós. <risa> adiós.